Manuel Alberto, viudo de Isabel María Mena, la mujer embarazada que a principios del mes de enero del año en curso, falleció junto a la criatura que llevaba en su vientre dentro de las instalaciones del Hospital San Vicente de Paúl, Dice no estar conforme con los resultados de la necropsia practicada a Mena, la cual afirma que esta falleció luego de recibir un golpe que le causó una hemorragia interna. Para que el pueblo vea que el caso todavía está oscuro, no como el director del hospital y se está poniendo adelante diciendo, los resultados que dieron en el hospital aquí que diciendo que fue un golpe en el hospital ahí, pero eh, se habló con el, el se habló con el doctor Blanco y dice que hay que investigar porque el hígado se le dentro de acuerdo con las declaraciones de Alberto las investigaciones continuarán para NTN Yoani mi cordero.